Personajes que hacen noticia en Panorama Vallecaucano. Muy bien, continuamos con ustedes, queridos televidentes. Hola, un saludo cordial, bienvenidos. Hoy dimos un inicio importante de sello educativo, una introducción muy importante, un prólogo para destacar el liderazgo de NPU, de diferentes instituciones que están con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de contar con un grupo de estudiantes y unos docentes que han hecho un trabajo ...muy valioso y que se ve reflejado en los buenos resultados y la formación de estos jóvenes. Es una calidad de educación, es un liderazgo de NPU que se le imprende a cada uno de estos jóvenes. Nos visita la institución educativa normal superior de Cali, de las más reconocidas en Cali, el Valle del Cauca... ...y ojalá todas las instituciones tuvieran este reconocimiento. Con nosotros, cuatro invitados iniciales, tenemos alumnos presentes y al profesor Andrés Cabal... Godoy, saludo a Carolán Ruiz, Alejandra Díaz y Carlos con nosotros para que hablemos de estas diferentes circunstancias que tiene la buena educación. Carlos Páez, Caroline y Alejandra, iniciemos con las damas. Caroline, cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va? Muy bien. Bienvenida al Canal C, qué bueno que nos acompañe. Saludamos a Alejandra también. Alejandra, cómo ha estado? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno y al alumno Carlos Páez con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? Ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es un panorama de educación para destacar y detrás de eso también está el liderazgo del docente Andrés Cabal Godoy. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Profesor, ¿qué área sí. enseña usted? Filosofía. Filosofía. ¿Cuánto lleva en la educación? Ocho años. Ocho años. ¿Cómo ha sido esta experiencia de educar, de formar eh, a los muy jóvenes? Muy enriquecedora, realmente no hay nada mejor para el espíritu cuando uno educa que el contacto con los jóvenes. Es una cuestión muy apasionante, todo depende de los enfoques, de los modelos pedagógicos y de que a ti te guste, claro cuando eso sucede. Profesor, hoy encontramos en las sociedades, pues hablamos de la mirada colombiana y latinoamericana y es que en los jóvenes y en las sociedades encontramos algo así de pequeña, la formación es muy pequeña, el conocimiento es grande. ...pero necesitamos también buena formación... ...porque recordemos queridos televidentes... ...que la indisciplina vence la inteligencia... ...de qué le sirve a un joven o a una persona ser muy inteligente... ...si no tiene el orden, no tiene la disciplina... ...pero bueno, vamos a hablar de un programa que estábamos viendo... ...el video que los televidentes estaban atentos... ...de conocer ese programa de Neurófilos... ...¿cómo nace esta idea profesor? Eh, bueno, Neurófilos nace de un deseo de hacer de la filosofía... ...un asunto más práctico... ...que llegara más a los estudiantes y que ellos sintieran que la filosofía era una asignatura que podía servir para la vida, para el aquí y el ahora. Entonces iniciamos un, en el 2014 un proceso que ha sido muy enriquecedor, hemos ido haciendo muchos cambios y que ante todo se basó en introducir el pensamiento crítico, la lectura, la escritura y una cosa que como pudieron ver en el video ha sido fundamental y es el asunto de la TREC, porque la TREG ha sido una herramienta muy interesante para que los jóvenes vayan aprendiendo, que en la medida que manejen sus emociones pueden aprender mejor. Y eso ha sido un proceso que se ha integrado muy bien con la filosofía, puesto que la TREG depende mucho del debate y del ah. pensamiento crítico. ¿Cuánto lleva el programa en el colegio? ¿Cuánto tiempo? En el colegio lleva tres años, tres años, tres años empezamos en junio del 2014 y con buenos resultados. Alejandra Díaz, bueno, ¿qué año cursa Alejandra? Permítame, profesor, ¿qué año cursa? Eh, estoy en grado 11. Grado 11, bueno. Eh, Neurófilos, ¿cómo le ha ido? ¿Qué ha aprendido de este buen programa? ¿Qué le deja a este programa usted en su formación? Pues, la verdad, esta ha sido una experiencia demasiado enriquecedora para mi vida, debido a que no solamente el hecho de... de familiarizarme con mis compañeros de neurófilos ha hecho que también yo me vuelva como una persona más social porque antes no lo era eh, y también el hecho del manejo de las emociones por ejemplo lo que es la trek, eso me ayudó mucho a controlar mis emociones y pues a calmarme cuando no me fuera bien en el colegio cuando hiciera cosas pues que sabía que me iban a afectar un poco eh, y pues en general ha sido una experiencia muy bonita he conocido muchas cosas nuevas a muchas personas y también he aprendido mucho, he mejorado mucho mi rendimiento académico y la parte de la lectura. ¿Qué dicen de la familia? ¿Qué notan? <ríe> pues eh, mi, fa mi familia, pues mi mamá, estaba muy feliz con el proyecto, ya le gusta mucho. Eh, aunque a veces sí, eh, pues tiene como ciertos contratiempos con eso. Sí. Pero realmente sí, está, apoya mucho el proyecto, está muy congeniada con eso y... Eh, le parece bien que pertenezca al proyecto ya que también he aprendido a controlar mis emociones y a estar en un mejor ambiente con mi familia Qué bueno. muy bien, Caroline ¿Cómo le ha ido usted con este programa? ¿Cómo se siente? Pues a mí me ha parecido algo fenomenal, o sea, yo soy nueva, hace como un año que empecé en la normal y me vinculé inmediatamente a la, al proyecto de Neurófilos. El proyecto me ha parecido muy bueno, realmente lo que decía Alejandra, con la TREC nos ayuda muchísimo, sobre todo a nosotros que ahora estamos en once, la TREC nos ayuda a controlar nuestras emociones con lo que se viene ahora con el ICFES, con los exámenes, con tantos trabajos. Es como de que... Tenemos la TREC y literalmente eso nos sirve mucho para aprender a calmarnos, a saber de que a pesar de todo, pues hay algo que se llama anticatastrofismo, que es de que por más cosas negativas que hayan, nosotros podemos moderarnos y podemos saber hasta qué límite llegar. Realmente Neurofilos me ha servido mucho a mejorar como persona, a conocerme más, a mejorar mi pensamiento crítico, mi lectura y mi escritura sobre todo. Y enriquecer de una manera muy importante que es ser proactivo, ¿no? Y aparte de la Academia eh, Caroline, eh, es poder acompañar a estos elementos, digamos, de, de, de los estados emocionales, del comportamiento, de cómo estoy frente a las cosas. Esto es importante porque lo que se adquiere es madurez. Muy bien. Carlos, ¿usted cómo va? ¿Cómo le ha ido con este programa? Pues realmente es una experiencia totalmente increíble. Desde que entré al proyecto, siempre... El calor que generan los compañeros, esa amistad, ese deseo de aprender, es algo que realmente no se compara. Cuando escuché el proyecto de lejos, realmente no llegué a comprenderlo y en el momento en el que logré ingresar, me di cuenta cómo mejorar nuestras habilidades en la escritura, conocer la trek tal vez cosas como incluso coger el amor a la filosofía, que tal vez es una materia que muchos no teníamos tan clara la importancia que tiene en nuestra vida, es algo que no se compara. Eh, hemos eh, aprendido a tener una amistad muy grande con nuestro profesor Andrés Cabal y, y entre todos los integrantes nos ayudamos. Claro, en los colegios, eh, digamos que es muy común que los, los alumnos vayan a filosofía por cumplir. No, no notar la importancia de que esa área, de esa cátedra, se pueda aprender mucho para el diario vivir, para el entorno, para lo que nos espera en esta sociedad. ¿verdad? Es importante eso. Claro, de hecho, Ahora es un disfrute muy grande ir a la materia de filosofía, es algo increíble, simplemente es algo que esperamos en la semana y que aplicamos fuera de casa. Bueno, no todos están en el programa, porque obviamente pues es tiempo, espacio, ¿qué se comparte con los alumnos del mismo colegio que no están en el programa? Hemos compartido demasiado, hemos compartido música hemos compartido dibujo porque de hecho eso es algo que enriquece mucho el proyecto hay muchas habilidades diferentes y entre todos hemos aprendido y esos pequeños momentos que compartimos tanto dentro como fuera del colegio son lo que hace realmente un grupo muy unido dentro de Neurófilos Claro, profesor, ¿cómo lograr este cambio y que los alumnos tomen esa conciencia de que van a formarse, a educarse y que eso va a servir para toda la vida? Bueno, el cambio inicialmente inicia por una invitación. Eh, en Neurófilo no se coloca nota por nada. Utilizamos una educación completamente autoestructurante, donde el estudiante va aprendiendo por sí mismo porque desea saber más y porque desea hacerse muchas preguntas sobre la vida, sobre el conocimiento. Y poco a poco los demás estudiantes van influyendo en ese intercambio por eso nuestros regresados siguen vinculados al proyecto espero que ahora puedan hablar con algunos de ellos ellos a pesar de que están en la universidad se paran tiempo para ir a, a las sesiones y otra cosa que quería complementar de lo que dijo Carlos es que Neurófilos para mí es una especie de laboratorio pedagógico uh -huh. y las cosas que yo aplico en las sesiones me sirven para ir al salón de clases, donde ya tengo unos grupos mucho más grandes. Mientras yo en neurófilos tengo 40 miembros, tengo que manejar eh, a 300 estudiantes en todos los salones de décimo y once. ¿En neurófilos pueden estar alumnos a partir de qué grado? Estamos trabajando, como nuestro colegio tiene dos jornadas, uh -huh. hay jornada de la mañana y la tarde, estamos trabajando principalmente grados décimos y once, porque allí doy filosofía. Lastimosamente, nuestro sistema público no permite, como en los privados, que filosofía inicie en noveno. Sin embargo, hemos est establecido un método para ir detectando estudiantes con de deseos de aprender en literatura y en filosofía, y estamos ya trayendo gente de noveno. Entonces, estamos trabajando con noveno decimos y Hechos para pensar. Debe Hechos para siempre. pensar. ¿La familia ha tenido usted, ha interactuado con algún liderazgo de familia, los padres del comité, o ha, ha tenido conversatorios acerca de estos laboratorios? Sí, eh, ha sido muy interesante la interacción que hemos tenido con, con la comunidad educativa, con los padres, eh, se dificulta un poco el tema de la cuestión de las reuniones, porque los padres normalmente en los colegios públicos no tienen mucho tiempo para asistir a ese tipo de eventos, pero yo creo que con el material escrito que los mismos jóvenes producen, los padres se van a vinculando porque cuando ellos leen los magazines y dicen ¿verdad mi hijo produjo esto? Van teniendo curiosidad por el colegio y por el, y por el proyecto como tal. Y visitan las redes sociales donde tenemos mucho material, muchos videos. Recordemos que Neurofilos tiene otro aspecto pedagógico muy importante y es que los chicos van a la escuela NETSA, que es nuestra escuela de primaria, y hacen filosofía para niños y con eso pagan la labor social. Le hago una pregunta, profe. Este programa, ¿hay alguno similar en otro colegio, en el Valle, en Cali? ¿O es usted pionero con este con en esta modalidad momento? En nuestro proyecto es pionero. Obtuvimos uh -huh. dos reconocimientos en el año 2016 y 2017 como mejor experiencia significativa de Cali. Y estamos en el proceso de crecimiento. Bueno. Es, es difícil, es porque el proyecto exige un tiempo extra. Uh -huh. Nosotros trabajamos neurófilos extra jornada. Los estudiantes se quedan uh -huh. los viernes a la una de la tarde. Bien, hasta no, las no, tres adicionales. Sí, es muy curioso porque los chicos me esperan a la puerta de la biblioteca y si yo incumplo pues me hacen no. eh, una presión de grupo bastante <risa> fuerte porque realmente ellos no deben problema quedarse un viernes a leer, a escribir, a ¿Cuántos pensar? alumnos tiene usted en el registro en ese momento en el programa del colegio? ¿Cuántos tiene En el programa de, de neurófilos en ese momento tengo estudiantes, 35, Ajá. y egresados vinculados, hay 15... Hay 15 egresados y allí vamos en Qué ese bueno. proceso de crecimiento. Muy bien, este es Panorama Valle Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia. Recuerden que hay dos regalos para dar al mundo, amor y justicia. Da amor y sé gusto y les tengo la buena invitación. Es característica con la gastronomía del Valle del Cauca. En la Galería Alameda está el restaurante Basilia. Allí tienen lo mejor de la comida de mar, la... Mejor Gastronomía Vallecaucana y también del Pacífico, abierto de domingo a domingo, allí atendidos por Juan Carlos y también Basilia una excelente atención, además es un referente de la gastronomía para Cali, el Valle del Cauca. Vamos a despedir a los primeros tres alumnos porque tenemos más alumnos entre ellos egresados para hablar de este buen programa y fíjense ustedes que se puede hacer un rendimiento importante en la academia y hacer que los alumnos entiendan la importancia de todas las áreas y cada una de las materias y es el compromiso que se tiene para aprender y aprender bien. Ese muchacho que quiere ser líder, aquí está el sello de NPU, liderazgo non plus ultra para cada uno de ellos. Vamos a despedir a nuestros alumnos aquí. Caroline, muchas gracias por estar con nosotros gracias. y bueno, gracias por aportar y qué mensaje le quiere dejar a los demás alumnos que están interesados en poder hacer parte de neurófilos y a los que no tienen la oportunidad de conocer, que se preparen porque en algún momento otro colegio va a tomar esta buena idea del profesor Godoy pues a los de nuestro colegio que con mucho gusto las puertas de Neurófilos siempre van a estar abiertas para ellos, de que Neurófilos no es solo un proyecto somos familia más allá que eso de que los demás colegios pues pueden seguir nuestras redes sociales, informarse un poco más seguirnos en nuestras páginas y darse cuenta de que Neurófilos va mucho más allá de solo leer y escribir, de que realmente es debatir es pensar libremente claro, el debate, el pensamiento, analizar discutir, qué bueno, Alejandra la misma pregunta para usted eh, pues pienso que todos deberían estar vinculados a un proyecto neurofilo, prácticamente pues no se puede, pero debería ser así. Todos deberían conocer la TREC, es algo que sirve muchísimo en la vida. Y pienso que. Sí, todos deberían estar invitados al proyecto en el colegio y pues las personas que no pueden estar, eh, que sí, miren nuestras redes sociales porque no solamente estando en el proyecto pueden aprender de Trek, también en nuestras redes sociales nosotros subimos ese tipo de cosas sobre la Trek y pueden también ahí informarse y ver todo sobre nosotros. Claro, además que este es, eh, Verbo y Gracia, un grupo semillero como las universidades cuando hay los grupos semilleros de diferentes áreas y aquí hay un semillero de la filosofía, por eso ustedes tienen que ser multiplicadores en ausencia del profesor, de transmitir de a poco sus conocimientos porque los demás alumnos van a ver el buen comportamiento y lo bueno se debe imitar y más en la educación. Tienen que transmitir todo esto para que se multiplique esta posibilidad importante de poder ser y estar hechos para pensar. Carlos, muy amable, y su mensaje a los televidentes. Aprender es algo increíble. Nunca dejamos de aprender y siempre es una necesidad para nosotros. La filosofía se ha convertido en una manera de vida, se ha convertido en algo que nos alegra, el compañerismo. Y ese sentimiento de escribir, de leer y de aprender con gusto, haciendo algo que realmente queremos, disfrutando de nuestro proyecto, es algo que no se puede comparar con nada. Así que aprender, disfrutar del colegio, disfrutar de estas etapas es algo muy grande y... Aprender a valorar las materias que tal vez vemos en un segundo plano. Muy bien, los alumnos del lado de acá, le damos un aplauso fuerte a estos muchachos que están aquí. Muy bien, ellos son y están hechos para pensar, ejemplo de trabajo con el profesor Andrés Cabal Godoy. Saludo a Guillermo López, gran amigo, profesor, un líder del Valle del Cauca, también hace parte de la normal esta institución educativa. Presentando Panorama Valle Vallecaucano. Muy bien, continuamos con ustedes, otro bloque de alumnos, la Normal Superior de Cali. Qué privilegio estar aquí con el profesor Andrés Cabal Godoy, licenciado en Filosofía y con maestría en la misma área de la Universidad del Valle, y también otros alumnos, profe, egresados, egresados del proyecto y el colegio. Qué bueno. María Camila Gómez está con nosotros, María Camila. Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno. Gracias Por la invitación, realmente estamos muy contentos de poder compartir esta, esta experiencia con todos los televidentes. Usted hace parte de este buen programa. ¿cómo siendo ingresada, continúa en este contacto importante para eh, la vida y para con, la academia. Con el proceso universitario, obviamente es un poco complicado organizar los horarios y eso, pero realmente el sentido de pertenencia por neurófilos es algo que me impide alejarme del proyecto. Ya, Usted, eh, tú, tiene un premio académico, no por ser niña pilo, tiene ya ese privilegio de la universidad que estudia. Y eh, bueno, actualmente yo estudio. Y Ceci, la carrera de Economía y Negocios Internacionales, pues como usted ya lo mencionó, soy beneficiaria del programa Ser Pilo Paga, pues obtuve esta beca y diría que parte de ello, o la mayoría, es realmente gracias a Neurofilos también. Qué bueno, profesor, que en esta institución un eh, 90% de los alumnos están en puntaje superior a 300. Esto es parte de todo ese trabajo, ¿no? Dinámico en equipo. Sí, es, ha sido un trabajo importante. Por ejemplo, a nosotros nos apoya el profesor Henry Lenis y el profesor Almulo, y en neurológica hemos tenido dos años seguidos los mejores puntajes del colegio los qué cinco bueno. mejores puntajes han sido qué bueno, Laura Ramírez, ¿cómo estás? muy bien, gracias ¿cómo te va en el programa? ¿cómo te has sentido? muy bien, realmente es algo que me ha dado mucha eh, como experiencia y me ha servido mucho ahora que estoy en la universidad claro. ¿qué estudias? psicología y continuar ahorita después de egresada estar activa con el programa Sí, como decía mi compañera, es muy difícil, pues los horarios a veces es como complicado. Padrarlo, pero se saca el tiempo. Pero se saca el tiempo porque es algo que no importa si uno está fuera de la, en la institución, es algo que igual te va a servir. Esto ayuda mucho para la formación personal como tal, ¿no? Y sí, ese liderazgo sí. se ve reflejado porque si está acompañada a la academia, pues el camino es el camino del éxito. Sí, señor. ¿Qué le dice la familia? Pues, mi mamá le gustó mucho el hecho de que yo estuviera leyendo más de lo que normalmente hiciera y que yo escribiera o hiciera comentarios respecto a los libros que leía y cómo aprendí de cierta forma a no estresarme, a tener tanta ansiedad. Claro, a manejo a todas las situaciones. Sí, sí. Qué bien. Siempre felicitar a estos buenos muchachos, alumnos, egresados, hacen parte de esta institución. Y Luis Fernando Moreno, bienvenido Luis Fernando, felicitaciones. Usted hace parte de este buen programa, experiencias de este programa. Eh, bueno, buenas tardes gracias por invitarnos y pues, como ya te dije, yo estudio licenciatura en básica primaria y me incliné por esta carrera pues gracias a Neurófilos, porque con Neurófilos, cuando el es qué? ¿Licenciatura en? en? básica primaria ¿En dónde? En la misma normal, en su programa de formación complementaria ah, Sí, la formación para sí, sí señor. vinculado totalmente? Sí, vinculado a la normal y obviamente vinculado ¿Y la, a la docencia. Sí, señor y Para esa docencia que quieres y sueñas ¿Cuál ha sido el paso importante con Neurófilos? El, el paso más importante ha sido El manejo de la TREC, Diría yo, ¿por qué? Porque el manejo de la TREG es como Enseñarnos A manejar la vida Entonces cuando uno es docente Uno ve Muchos estudiantes que son Distraídos, otros que son Alegres, otros que ponen cuidado, otros que no Entonces empezar a utilizar la TED para calmarme a mí, de que no estresarme de que un estudiante ponga atención o no, o y enseñársela a, a ellos para que ellos aprendan. Claro, es muy importante. Laura, eh, esas experiencias compartidas con los compañeros anteriores, ahora en el tema de la universidad, ¿cuáles han sido esas bases sólidas que usted encuentra ahorita ya en su pregrado universitario? Pues me ha servido mucho, de hecho yo veo una clase de Sociología y gracias a un escrito que hice, pues el profesor ahora como que de cierta forma tiene más confianza al hablarme o al que yo le responda. Eh, igual para los parciales, pues uno normalmente se estresa, pero pues con la TREC nos ha ayudado mucho a como manejar esa ansiedad que nos provoca el primer examen. Y estar conectado. Muy bien, este es panorama vamos a tener el segundo Jaime, al profesor Guillermo López también está con nosotros y otro alumno que nos acompaña en esta tarde con la presencia hoy de esta institución educativa la normal superior de Cali hoy con la invitación del restaurante Basilia en Cali en el Valle del Cauca, al interior de la Galería Alameda tradicional, está la mejor comida del Pacífico, la mejor comida vallecaucana la tiene el restaurante Basilia allí hay excelente atención personalizada. Además, Basilia, que es la reina de la gastronomía en el Pacífico y en el Valle del Cauca, está siempre atenta para atender a sus clientes. Con los visitantes extranjeros, todos tienen punto de referencia. Y el encuentro para la gastronomía y la delicia de la comida vallecaucana está en el restaurante Basilia, al interior de la Galería Alameda, en Santiago de Cali. Una galería de reconocimiento. Además, uno de los referentes... ...en la atención del mercado y en especial de la gastronomía y la comida vallecaucana. Saludamos con nosotros al profesor Guillermo López. El profesor está vinculado en esta institución también hace varios años. Hace parte de otra cátedra y también es testigo de este buen trabajo. Y todos en equipo aportan su granito de arena para que neurófilos sea ejemplo... ...y sean hechos para pensar. Licenciado Guillermo López, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, Adrubal. Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerlo aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo ve esta experiencia...? ¿Cómo ven estos aportes a la educación que ustedes lideran como profesores y el pionero bueno, de esto, el profesor Andrés? En primera instancia, en la normal superior Santiago de Cali, he estado en tres procesos. En este último, inicié en el año 2016. Cuando regreso por tercera vez a, a nuestra normal, vi un, un mural de neurófilos. Entonces, lo primero que se me dio a la mente fue filósofos y escritores, no más. O sea, estudio de filosofía más, Pero cuando ya fui conociendo a estos estudiantes que pertenecían al proyecto, vi estudiantes, primero que todo, alegres. Eh, conectados. Con conectados, comprometidos. Y en la parte académica, buenos escritores. Eh, buenos oradores. Exactamente. Entonces, vi que el proyecto, pues, que eh, no solamente... Es la parte académica, sino también la parte emocional de ellos. Y lo que te decía al principio, la alegría de cada uno de ellos. No, no se veían nunca frustrados o, o no puedo hacerlo, sino que siempre lo puedo hacer. Claro. Y de hecho ahí están los resultados en el ICFES, ¿no? Así es, unos resultados óptimos. Tenemos otra alumna, ¿su nombre? Isabel Acedero. ¿El Isabel? Isabel. Isabel. ¿Cómo le ha ido en el programa? ¿Cómo se siente? ¿Qué ha experimentado? He sentido muy cómoda en el proyecto porque es un lugar donde te sientes que puedes ser tú mismo sin que te juzguen a pesar de los problemas que puedas llegar a tener y te... Te apoyan como en esos problemas que crees que tienes, pero en realidad son pensamientos irracionales que tú tienes sobre los problemas. ¿Recomienda a algún compañero tomar una buena decisión de estar en este semillero? Este es un buen grupo, bien proyectado. Sí. además. Uh, me encantaría que muchas personas del colegio quisieran ser parte de, de este proyecto y no solo las del colegio, que muchos se enteraban no, de aquello. No, tiene que ser un ejemplo a nivel municipal. Profesor Andrés Cabal, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones. El Gracias. nombre del canal C de este servidor Adrugal Cifuentes y, y así se necesita un aporte importante desde la educación para formar verdaderos líderes en este país. Fíjense que hay algo importante para cambiar este modelo de Estado que tiene arrinconado a las masas que tiene sufriendo el país y hay que educar bien a los jóvenes que se proyecten y sueñen ser profesionales porque merecen ser universitarios, merecen tener la especialización y la mejor trampa para salir de la pobreza es la educación. Hay que educarlos y educarlos bien, su mensaje final. Eh, bueno, muchas gracias. Ante todo, yo les quiero dar un mensaje a los jóvenes que no se limiten por sus condiciones de vida. La pobreza nunca es un limitante cuando se quiere aprender. Así es. Y que vean en estas opciones una posibilidad para aprender de manera diferente. La, la educación tradicional no es la única que hay. Ya existen otros métodos y nunca se eh, coarten de seguir aprendiendo porque de pronto no les gustó una materia o un profesor. Así es. Y comprometidos con un cambio y más en la educación. La niña Serpilo Paga. Felicitaciones de nuevo. Bueno, eh, su bueno, mensaje final. Gracias. Eh, bueno, para todos aquellas personas, digamos que no pueden por diferentes circunstancias pertenecer al proyecto, es invitar a los jóvenes a asumir el liderazgo sobre su proceso formativo. Realmente la educación es algo que en gran parte depende de nosotros. Nosotros tenemos que, si no tenemos las condiciones, pues comenzar a indagar en la lectura, la curiosidad, por claro, aprender y por bien. expresar nuestras opiniones es lo más importante. Y pues básicamente ese eso, es como aprender y pues obviamente con la TREC, ya como varios lo me mencionaron en nuestras redes sociales, pueden encontrar diferente información sobre ese proceso y esta terapia que es, digamos que una base fundamental para una vida exitosa. Y sí se puede, porque están hechos para pensar, los jóvenes son muy inteligentes cada vez la inteligencia es vital y los los hijos siempre serán más inteligentes y mejores que los padres por transmutación mental. Y saben, felicitaciones, su mensaje a los compañeros y a los televidentes. Que se animen a probar la TREC, que no le tengan miedo a lo desconocido, que la TREC en realidad es algo que te puede servir para muchos planteamientos de la vida, no solamente para las emociones, sino para la educación, para los trabajos y el futuro. Qué bueno. Profesor Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar con ustedes. Más adelante con otros temas importantes porque hay que contarle a los televidentes de Cali, del Valle, del Cauca y de la región suroccidental el buen trabajo de una institución como la Normal Superior. Felicitaciones por su trabajo y su mensaje a los televidentes. Muchas gracias. Pues la Normal Superior Santiago de Cali es una institución educativa formadora de futuros maestros. Ahí estamos luchando por la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes. Eh, la Normal ya lleva más de 100 años. Y tantos maestros que están en todos los colegios aquí en la ciudad de Santiago de Cali, pues se dan cuenta de toda esta formación que estamos eh, haciendo con, con, en, en la normal. Muchas gracias a Guillermo, Andrés, a María Camila y también a Isabel, que hacen el cierre. Despidámoslos con un fuerte aplauso acá, y de, los que nos acompañan a estos invitados. La...